Parque de los Deseos, un día soleado, otra reunión de tuiteros, otro año, ya es 2011 eh, Como siempre pasa, hay un ciclo donde alguien cita y nos reunimos los tuiteros, ya llevo 3, 4 años Estos son los tuiteros influyentes en Medellín, hay algunos, menos yo pues, por supuesto Tal, colombiano?